El gobierno por presiones económicas eh, del sector turismo principalmente tuvo que saltar de la fase 2 a la fase 4. Y hoy en día estamos colapsados ya. El sistema de salud dominicano está colapsado. Y eso, que no están todos los casos reportados, ni ya las personas que están falleciendo, por responsabilidad suya. Y con esto quiero decir que el gobierno del PLD, que ya se va, el ministro de Salud Pública, que el pobre, con tanta presión, que incluso nadie sabía que tenía un, un hijo que venía en camino, un nieto. O sea, tantas cosas, y aunque con mucha sombra, pero muchas luces, el trabajo que hizo el ministro, o que está haciendo, porque todavía hasta el 16 de agosto es ministro de Salud. Ahí están los resultados, que mucha gente... Mucha gente, y lo denuncié aquí, la gente del PRM, tú y un grupito, que eso era un asunto del, del gobierno para que la gente tuviera miedo y no fuera a votar en las elecciones. Y ahora, ¿qué dicen los PRMistas que están en el gobierno ahora? ¿Qué dicen los PLDistas? ¿Eh? Hoy, hoy estamos viviendo ese descontrol. Porque el COVID no discrimina color, partido, sexo, raza, nada, estatus social, nada. Hoy estamos sufriendo la consecuencia. Y hay que decir que estas elecciones fueron las elecciones con mayor abstinencia al voto en la historia democrática de la República Dominicana. Y esto obviamente se debe a la situación de salud que estamos viviendo. Pero independientemente, los que salieron a votar de forma irresponsable, y vuelvo y reitero, los perremeístas que hoy van a gobernar, tienen que llamar a la reflexión de sus militantes. Porque yo mismo vi y se denunció aquí de la forma irresponsable que muchos salieron a las calles a celebrar. Sin mascarilla, sin protección, uh, uh, mente a nada. Entonces, ojo, Luis Abinader, que es nuestro presidente electo y en el cual tenemos todas nuestras esperanzas, debe tomar y de bajar una línea, pero de una línea dura a sus militantes. ¿Para qué? Para que entiendan de una vez por todas que esto no es un relajo. Esto no es un relajo, ¿eh? Así que de esta forma, un poco, si se quiere, alarmante, que no lo queremos para nada alarmar, sino presentarle la realidad. Y hay que ser con esto Como eh, eh, dice el director De la OMS Esto no es un asunto de complacencia Esto no es un asunto de que Fulano es pobre, yo soy rico, yo no me puedo quedar en casa Yo no puedo usar mascarilla, no Esto es obligatorio, mi hermano Vamos a darle la bienvenida porque me estoy alterando A nuestras compañeras Maris Lady Veloz y Raquel Ortega Buenos días eh, Mis niñas de la televisión Bueno, Raquel no está todavía conectada Pero está nuestra eh, niña, niña, eh, sí. Marilei Veloz. Buenos días, Marilei. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Alterado, alterado. Sí, de verdad sí, que estoy con, alterado. Con, toda, con toda razón, realmente. Bienvenidos a todos los televidentes, ya en este último día de la semana, viernes, ya viernes, o oh, 10 Diez. de julio, 10 de julio, sí, del año 2020, una nueva edición República Dominicana hacia el camino al colapso total de capacidad de nuestro sistema hospitalario, o el sistema de salud en sentido general, vemos ya como el Distrito Nacional tiene un 77% de ocupación, de capacidad ya ocupada sin dar cabida a más, el Santiago 96%, ayer vimos al subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago hablar que la estupidez humana no tiene límites y cada día nos sorprende más. Esas fueron sus palabras para describir el comportamiento general que estamos teniendo todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y por supuesto corroborar contigo totalmente ese comentario específicamente del, del partido que resultó electo en estas Contiendas electorales, porque parte de sus militantes, de manera irresponsable, de manera irrespetuosa en esta provincia, por más eh, con una falta de delicadeza increíble en torno a quienes lamentablemente han perdido la vida, uno no puede respetar la memoria de esas personas, el sufrimiento de sus familiares. Esta provincia en el mes de, de, de marzo, abril, daba pena daba pena ver cómo estaba la gente muriéndose. Los videos que se hicieron virales en las redes sociales se nos olvidaron. Se nos olvidaron la gente dando pena pidiendo pruebas PCR, haciendo llamados a los distintos eh, miembros del de, de, de el partido de la Liberación Dominicana y específicamente a los delegados para combatir esta terrible enfermedad. A nosotros no se los, no se nos debe, no se nos debe olvidar eso todo lo que vivimos en esos meses, el boletín de salud pública que aún no ha salido ahora mismo, en este momento está siendo llevada a cabo la rueda de prensa, súper tarde también, porque eso es otra cosa, que no hay eh, hora específica ya, esto es, parece que cuando, cuando se pueda, cuando se considere pertinente dar los datos, pero lamentablemente en este país cuando eran las elecciones se decía que no se creían los datos precisamente por el tenor político electoral, Ahora todos los esfuerzos del Estado están concentrados en, en la transición, que obviamente sí lleva protagonismo, pero señores, la gente se está muriendo y nadie se está dando cuenta, nadie está diciendo nada. Mire, eh, no tenemos el boletín listo todavía porque la rueda de prensa parece que comenzó tarde de, de salud pública, entonces más adelante le daremos las estadísticas que yo sé que son alarmantes, pero antes... Eh, eh, Veloz, tú mencionabas eh, qué pasó con los videos, esas imágenes y, y, y nosotros lo que nos tocó de cerca, familiares y amigos que fallecieron Que esa es la irresponsabilidad mayor que están teniendo las personas Que de una forma u otra, porque quizás en su organismo Por sus condiciones de salud y por suerte El COVID entra de forma asintomática Entonces como a ellos no le hace nada se le importa estar regando el COVID, que se le pega a una persona mayor, a una persona que quizás tenga una eh, condición eh, predeterminada médica que no le convenga el COVID y muera. O, o, o se ve una situación como esta. Miren lo que pasa, señores, cuando colapsa el sistema de salud, cuando los hospitales, cuando las clínicas se llenan y los médicos de impotencia, que esos médicos deberían de agarrar principalmente a esa gente, si uno pudiera identificarlo, cuando lleguen por emergencia, dejarlo ahí en una camilla. Y, y se suena cruel, pero a ver si de esa forma los familiares y los amigos toman conciencia de que si usted no se ve en esta situación, un familiar de usted, miren cómo están esas, esas emergencias de esos hospitales, eso es aquí en la República Dominicana, ¿eh? Y miren, cuando una gente llega asfixiándose ya con una etapa con un 50% afectado, Miren cómo, cómo son las emergencias, ¿eh? los médicos haciendo malabares para poder asistir a las personas cuando llegan en esa condición asfixiándose, señores. Los pulmones colapsan, es como cuando ustedes lo meten en, en un río, en una piscina y lo, y, y lo sumergen y usted se está ahogando, es la misma sensación. No seamos señores por favor de por Dios, no seamos indolentes que eso es lo que está matando, eso es lo que ha hecho que eh, eh, eh, el rebrote del COVID, la indolencia de los dominicanos y dominicanas. Y ahí incluyo los políticos, que son los principales, eh, incluyendo al PLD y al PRM. Esos son los principales culpables de este rebrote en la República Dominicana del COVID-19. Yo lo hago responsable a ambos partidos, porque a ambos se le importó la salud y salieron, aún el mismo ministro, que al final se empantalonó no, y le decía, y lo llamaba con nombre y apellido, a los políticos que se abstuvieran de hacer caravana, de hacer actividades con personas, que, pero ¿qué va? ¿Qué va? Los políticos lo que estaban en su vaina, es su política, ¿qué le importaba a ellos? Sí. Aún, oye esto, Veloz, uh -huh. aún el mismo hoy presidente electo, Luis Abinader, adquiriendo el COVID, él y su familia, aún así, ni siquiera así se detuvieron ambos partidos, ¿eh? ambos partidos mayoritarios, PLD y PRM. Yo, Roberto Neris, lo culpa a ambos de este rebrote, porque eso no fue ni por la fase 1 ni por la fase 2, como bien lo dijo Iván García, presidente eh, de la Federación Dominicana de Comerciantes. ¿Qué dijo Iván García? Cito que los comerciantes, la fase 1 ni la fase 2, fueron culpables, porque hoy, antes de venir al programa, yo fui a un, a, bueno, al Genesis Beauty Supply, la Casa de los Salones, del diputado electo... Eh, eh, Nicolás, Nicolás Hidalgo. Hidalgo. Y señores, en todos los negocios te, te, te tiran eh, alcohol, sí y no te permiten entrar si tú no tienes mascarilla puesta. O sea, uh -huh. los comerciantes han estado cumpliendo y la economía se puede abrir, pero la indolencia de los políticos y de mucha gente irresponsable que ha salido a la calle sin mascarilla y sin compartir. Yo les voy a decir algo, yo he compartido con amigos y todito sin mascarilla, yo no me la quito. Ah, que no, que eso, que, que bulto, que eso es, eh, eh, eh, eh, le estoy hablando en campaña, que eso es el PLD para que la gente se haga votar, yo no. Eso no es PLD, esto es una realidad, el COVID. Claro. Es una realidad. Es que, es que ni siquiera es algo exclusivo de República Dominicana. O sea, esa teoría debe de ser. A, la, a quien dice eso debe, debe de darle vergüenza. No es algo exclusivo de nuestro país. Es el mundo entero que está viviendo este lamentable rebrote y nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer, pero incluso estos últimos días, esta semana específicamente en la Junta Electoral que está aquí en la calle El Carmen, hay una fila que da, no sé si tú lo, lo, lo, la has visto, Roberto, una fila que ronda la calle y todo el mundo junto, todo el mundo cerca, o sea, que no se puede decir que es el sector comercial, porque bien dices, y es y es verdad, en los que he tenido la oportunidad de ir, antes de uno entrar a la tienda, lo primero que hacen es, o te miren la temperatura, algunos, pero lo que sí es inminente es que te ponen tu gel antibacterial. O sea, claro, que hay que ser pero, coherentes. Y una cosa, la economía, así como uno necesita dinero, el Estado necesita dinero para subsistir. El sector salud y lo demás. O sea, que debemos aprender a combinar una cosa con otra. El, el detalle está, es que la gente cree... Y la indolencia de la gente que no le, le, le ha dado el virus y que ha sido asintomático y se quedó en su casa y quizás fue un dolorcito de cabeza, una fiebrecita y ya quedó ahí. Esa es la indolencia que a mí me duele, que no estamos pensando en los demás. Entonces, usted puede tener el síntoma y usted anda sin mascarilla y usted está contaminando a todo el mundo, aunque usted esté asintomático. Y muchas veces usted ni siquiera ni lo sabe que es peor aún. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo, o sea, yo nunca me paré de trabajar, pero siempre trato de usar mi mascarilla, siempre. Es más, yo, por ejemplo, aquí me la quito porque se lo he demostrado. Por ejemplo, hazme un amplio desde allá para que vean la distancia. El camarógrafo que está más cerca de mí está como a 10 metros o a 15. ¿Entiendes? Aquí guardamos la distancia y por eso usted me va sin mascarilla aquí. Sí. Pero automáticamente yo termino el programa y mi mascarilla está ahí, yo me pongo mi mascarilla. Ahora en el vehículo yo me la quito porque ando solo, pero si ando con otras personas en el vehículo me la pongo, no me la quito. Miren la distancia que está ese muchacho de mí, miren, miren. ¿eh? Entonces, por favor, por favor, miren ese video que tenemos y nos vamos a la pausa con este video. Y como ese hay muchísimo de la gente. Ey, ey, espérate. Ey, pero mira. Dawi, Ya sé que tú estás, Dawi? Ey, mira. Pero Dawi, <risa> ¿Tú estás viendo, güey? Eh, la Tecnología sí. de punta que estamos usando. Ey. Pero. ¿Cómo, Luis? Voy eh. a <risa> bueno, para que tú veas la tecnología que tenemos aquí. <risa> pero qué bien. Mira, eh, vamos a la pausa y vamos a dejarlo, señor director, con, con el video de la sala de emergencia. De un hospital, no tengo el dato específicamente cuál es, pero así están. Ya Santiago colapsó el HOMS, ya no, no puede. ¿Eh? En Miami, atención, en Miami en un solo día hubieron reportado mil casos positivos. Y ya en Miami los hospitales están colapsados. Cuando tuve esto en países como Estados Unidos, cuando tuve esto, aquí en República Dominicana, no es que el sistema, claro, el sistema de salud de nosotros es precario, pero ¿Qué? encima de eso, señores, encima de eso, la capacidad de habitaciones, no para pacientes de COVID, para pacientes regulares, es limitada. Y en pueblos como este, San Francisco de Macorís, eh, eh, el siglo yo creo que tiene son cuarenta y pico de camas. Señores, el Hotel Las Caobas, que es el más grande, tiene cuarenta y pico de camas. O sea. Para que usted tenga una idea. Entonces, cuando la gente llega toda junta, afectada, asfixiándose, no hay cama para tanta gente, como dice el merengue. Comprendan eso. Comprendan eso. Entonces, ahora ya es un peligro. Usted que tiene un dolorcito de cabeza, la gente no quiere ir. Usted que sí. tiene una tosecita, no quiere ir porque tiene miedo. ¿Eh? Tiene miedo. Pero es mejor ir con cualquier síntoma, si usted se siente medio raro y usted ve que esos síntomas persisten por dos o tres días, vaya a su médico, hágase la prueba porque cuando yo usted está sintomático y usted puede evitar contagiar a otro miembro de su familia así que, de por Dios de por Dios volvimos a joder, vamos a la pausa